Estamos listos, vamos por la vuelta, DJ Sónico. Ay, mi hijo, espero me respondas un poquito. Estuvo padre y preparado, Lo están eh. viviendo, lo están viviendo. Okay. Pon esa mano arriba. Me gustó, eh. Lo Pon ensayó cuando arriba. no estaba en la casa. Eh, eh, eh, eh, eh. eh. Pero ahora me toca a mí, putita. Dime cómo estoy, acaba fluyendo, siempre ponen diez. Yo voy como un beso, tú no, no lo crees. Te voy a tragar la garganta como un escocés. Dime, yo soy Chapo con la federal, porque de este cartel voy a sacar al Beltrán. Uh. Otro día lo entenderá cuando sepa que allá afuera existe una realidad. Uh. Pero te levantas a las 5, entonces dime yo ni Beltrán. Te doy la mañanera, todavía no vamos a empezar. Uh. Ya lo sé, quiere compararse conmigo Pero no puede meterle esta que si siquiera este nivel Tú que me dijiste desde que vives conmigo Fue cuando mejoraste y empezaste a rapear chido oh. ja. O niega lo puta, ya la cagaste Yo lo sé, a veces lo pongo a lavar los trastes Pero bueno, la perdiste y la cagaste Al menos no te anticipaste Y este se muere Le pongo rimas buenas Sé que esto no lo prefiere ¿Tú qué quieres? Yo hay grandes niveles Pongo tantas rimas Que le damos los niveles Yo no voy a limitar a seis patrones esto no son 180 caracteres Tú tírame una más y te mueres Yo no sé cómo le hace Para estos niveles La diferencia Esto es lo que tú quieres Yo llego a este nivel Sin necesidad de papeles ¡Se acaba Dale papeles. ruido, dale ruido. Hay energía o no hay energía en casa, pon esa mano arriba. Sonico. Sí, hey. Hablo de papeles, ajá. Uh -huh. El vato me habló de papeles, ajá. Uh -huh. Vamos, vamos, vamos. En tres, 2. Todo su minuto a mí me pareció escrito porque saben que le Hablo de papeles y ese lo sé, tienes papeles en la lengua, consumiste mucho el oh. Este hijo de puta ahorita me estaba hablando de las mayaneras, le hago una respuesta y con esa mierda yo lo dejo fuera, yo volví tu vida mejor, mantengo a los desempleados como López Obrador, oh. tú no me ganas porque sabes que Tú también estás grabando con Brasco Que se siente con el mismo productor Tus tractas asco oh. Este ya no me gana que ya me dice caca casi Porque le estoy ganando demasiado fácil Ven que dice casi todo el tiempo Dice casi porque él casi no confía en su talento Última. Saben que lo estoy masacrando Este rapero apuesto que lo estoy volando a cortar tus alas de la libertad.